Ayer estuvimos en el set y me decías que paleta de colores y un poco de cosas que no entiendo y que están anotadas un poquitico aquí arriba. ¿Nos explicas cómo se hace un set, cómo se hacen cabezotes, cómo se arranca, cómo están trabajando? Eh, nosotras por ser artistas, uh -huh. más que todo, más que cualquier diseñadora o más que, que, que, como que ingeniero entre comillas, nosotras siempre partimos a partir de lo estético. De cómo queremos que se vea, qué queremos que se transmita. Entonces siempre pensamos en conceptos al principio, mm -hmm. todo tiene que tener un concepto igual, ya sea muy simple o muy complejo, no sé, cualquier cosa. Siempre pensamos a partir del concepto y después del concepto hay ideas físicas, ideas claras que salen de él. ¿Y qué concepto está y por ahí dando vuelta en la cabeza? versión beta tiene como concepto prototipo, y como planos de máquina. Mm -hmm así como instrucciones, sin sí, instrucciones, manual de máquinas, eh, con imágenes como vectoriales, colores planos. Sí, más que todo es como, como más o menos el copio de versión beta es el constru como que se construye, ¿cierto? Como que siempre se mejora y se mejora, entonces nosotros siempre tenemos un prototipo para algo, siempre estamos en versión beta, Todo, ¿no? todo casi todo lo hace en versión beta, y si no se da cuenta. ¿Y en qué van en este tablero? O en, o, <risa> o en la vida. El primero. No, yo creo que son varias cosas. Estética fue lo primero. Y bueno, todo esto, de, la verdad de todo esto no hemos hecho nada. <risa> Solo tenemos cosas en la cabeza, cosas investigadas, imágenes. Tenemos que sentar a hacer todo real para poder empezar de poquitos y ir sacando todo. Ya fuimos a visitar el set de UNE. Eh, no, conversando. ¿De dibujando? qué fecha estamos? Estamos aquí. Estamos a once. On, hoy oficialmente falta un mes para que salga <risa> a la luz. Versión beta. Entonces, y estamos en el cero pollito uno. Versión beta.